Mientras nuestros amigos están aplicando nanotecnología a los deportivos de lujo, vamos a trabajar con los coches que nos gustan mucho también y son los Hyundai. Nuestros amigos de oficina nos van a tener que ayudar, ya que ahora mismo no tenemos todo el material necesario, pero gracias a los especialistas que tenemos trabajando con nosotros, en un abrir y cerrar de ojos y con unos buenos programas informáticos, les vamos a mostrar un antes y un después. Uno, dos... ¡Tres! ¿Eso lo podemos hacer? Creo que no. Pues meto vídeos del olor reacondicionando. Creo que él es el más idóneo. ¡Albato Al Vamos con otro antes y después muy necesario, exclusivo de Albato Wash. ¡Uno, dos, tres, Albato Wash! Otra vez. ¿Y ahora qué hacemos? Meter algo brillante.